les había mostrado un poco cuál era el trabajo que estábamos haciendo en la zona 1 alrededor de la casa en las huertas o en los jardines y estos eran espacios que se iban conquistando con cultivos hortícolas eh, en asociación unos con otros eh, comenzábamos con abonos verdes de avena y eh, leguminosas como las habas de esto eh, siempre había mucho porque era una forma de ocupar el espacio vacío y como los espacios se iban diseñando poco a poco solos eh, bancal por bancal con este diseño de intercultivos la idea era poner una alfombra de frutillas eh, seguidas de otras plantas más grandes que estas a su vez hacían protección a los renuevos de otras que después pasarían más adelante y así sucesivamente todo en una fase de experimentación y de nuevo conocimiento cuando llegó la primavera explotaron los bancales y eh, mostraron las habas que era una imagen que yo prometí eh, porque bueno pudimos ver desde el anterior vídeo todas los, los, las semillas cuando las iba colocando así que ahí tienen una imagen con mucho riego empieza a, a tomar forma el bancal logramos también un espacio grande de papas en dos sectores que bueno fueron saliendo de a poco y dieron buenas cosechas Para cuando terminó el proceso de las habas eh, fuimos cosechando y tumbando, haciendo este doble trabajo de, de conseguir un, un, un provecho y además de volver a la tierra abono para continuar trabajando la tierra del bancal y mejorarla, que ese es nuestro propósito. vamos las habas, la parte de, de hojas, las incorporamos de vuelta al suelo y así es que empezamos a bancal. Lo vimos crecer desde el principio, de la nada a, a, bueno, a este mar de, de, de habas que terminaron dominando mucho más que de las demás especies se nos fue un poco de las manos Pero bueno, ahora está haciendo un rico suelo Para la generación que viene, la próxima Por eso estamos haciendo espacio en estos costados Ya son las habas cosechadas, a veces también se filtran algunos frutos Y está bueno también porque vuelven a crecer solos La actividad en la ruta es mayor, por el horario También aprendemos a leer los sonidos Y acá hay avena, pero esta avena no fue cultivada digamos, Salió de, del legado Ticos que están llenos de, espe de especies e incluso que salen solas eh, Hay todavía pastos de avena siguen saliendo en, entre los cultivos que bueno se aprovechan igualmente de buena forma eh, y se dejan las raíces dentro había un círculo que habíamos estado trabajando desde el 2017 que año a año iba pasando por, por diferentes estados cuando llegó el verano del, a fin del 2018 el círculo estaba radiante con todas las especies de, de abono verde que utilizamos, el lino, la avena, las habas y todo esto es provechoso como conquista del espacio. En vez de que haya pastos inservibles por lo menos hay eh, trigo y hay eh, un uso útil por lo menos para darle a las gallinas en este caso. Tiro este racimo ¿Eh? Si yo tiro esto En un lugar para volver a empezar Estoy usando los mismos recursos que usé hasta ahora Con un puñado Esto salió del círculo Acá está el círculo Como lo recuerdan Ahora empezamos a diseñar como qué va a pasar adentro. Y bueno, y tomamos esta parte de acá adelante y dejamos un borde de naturaleza viva amarilla. Nos gusta esta visual, como de pastizales y cereales y mucho lino. Muchas pelotitas de lino. Eh, lo bueno es que bueno, es una demostración de conquista Y ya para enero del 2019 Mientras cosechábamos los otros espacios Este círculo se fue cortando Y se fue aprovechando la tierra Para, para nuevos cultivos Cuando llegó el otoño del 2019 Ya las papas habían crecido, estas no eran papas para cosecha sino que más bien habían estado ahí para ocupar nuevamente los espacios, dejar que abran la tierra habían salido nuevos legados de lino eh, y bueno ya para la próxima primavera tenemos un sector completamente nuevo para para aprovechar y de este otro lado tenemos como la tierra tal cual es o lo que sería ese círculo si si no hiciéramos estos trabajos de abonos verdes podemos ver que hay eh, bueno, tierra con pastos y hay eh, especie de gordolobo le dicen tabaco de indio eh, es una especie que crece en suelos ácidos así que ya nos está indicando más o menos el nivel de pH del suelo que estamos tratando y bueno, hay diferentes especies de pastos algunas eh, Algunos yuyos de flor Y bueno, este espacio se trabajó todo de nuevo Y se empezaron a conquistar espacios nuevos Ya para el otoño del 2019 Empezamos a hacer los trabajos de escarbe y de abonado Para que la próxima primavera hayamos conquistado el doble de espacio que habíamos conquistado el año anterior. Así las extensiones de la huerta, de estos jardines comestibles, se van agrandando, se van formando, se van haciendo y diseñando alrededor de la casa y tratamos de usar todos los bordes que podamos, eh, haciendo una especie de canteros donde podemos cultivar choclos este año tuvimos muy pocos porque es una semilla muy especial que nosotros nos fue, nos fue entregada de acá de Puyén, de una familia, así que son choclos cuidados durante muchos años. No teníamos mucha fe de que fueran a salir porque tenían varios años las semillas guardadas, pero bueno, tuvimos mmm, lindos resultados, muy provechosos, muy divertidos. Yeah. Y, y ahora todas las cosechas, probamos algunos choclos, pero obviamente las semillas las guardamos Y nuestro plan para fines del 2019 y principios del 2020 es una buena cantidad de cosecha de choclo eh, Estamos hablando de poder colocar unas 100 plantas también tuvimos una cosecha muy pequeña de quinoa, de Gaia, para esta primavera del 2019 también estamos esperando ansiosamente poder replicar estas plantas y, y aprovechar al máximo lo que podamos del cultivo de quinoa en esta latitud.